Ella me dijo que le gusté Y ya tú sabes, yo reaccioné Le pregunté por su novio y dijo no sé Pasaron las horas y es que yo hey. billete si tuviera billete Toma Ok, le gusta mi salsa y no tengo billete Si tuviera billete le regalo un yate ja. Si tuviera billete le regalo un yate Ok Dímelo Diel Dímelo Joan, Los del Flow Animal ahora mismo